Nosotros, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que íbamos a pasar eh, por una pandemia, por una, por una situación tan especial donde el, el, el, lo que tú haces, cada paso que da, tiene que ser seguro, tiene que ser eh, pensado, las repercusiones y todo eso. Y no me imagino otra persona al mando de materno infantil que no sea Ángel más en una situación tan especial como esta. Así es, lo el doctor dijo que el Materno Infantil es parte, así es, es parte importante de este espacio porque debemos decirlo a boca llena que desde que nosotros iniciamos en este proyecto hemos tenido el apoyo siempre del Centro Materno Infantil del Nordeste porque doctor el Centro Materno Infantil del Nordeste parece mucho o nosotros nos parecemos mucho como programa a, a este uno de los centros más importantes que tiene toda esta región. Doctor, la intención de compartir con usted e eh, invitarlo a este espacio es para que oír de viva voz usted como director del Consejo del Materno Infantil nos describa el papel que ha estado jugando el Materno Infantil del Nordeste en el medio de esta pandemia que es el COVID-19 que no ha tocado de manera directa a la provincia de Duarte. Sí, desde el principio el Materno Infantil se involucró directamente identificados con el dolor y si se quiere el estado de, de sitio, de nerviosismo que tenía el país entero y en el caso de nosotros nuestro pueblo San Francisco, nuestra provincia la región completa entonces nosotros después que hemos crecido sustancialmente con la ayuda de los pacientes de nosotros, del materno infantil de la provincia, de la región no podíamos dar la espalda en, en tan crucial momento, teníamos que devolverle para atrás a esos pacientes ese nivel de agradecimiento que el materno infantil le tiene por, por haber confiado en nosotros y llevarlo al nivel que está el materno infantil que a ti te conta, porque junto con a nivel carrosario fuiste maestro de ceremonia de la torre más moderna y exclusiva que tiene la región hace alrededor de cinco o 6 años entonces tanto crecimiento tanto agradecimiento había que devolverlo porque lo, lo estamos haciendo por más por lo que identifica el material infantil que nació desde las entrañas desde, desde la desde la parte sociocultural del pueblo el pueblo mismo fue el que nos dio primer centro médico humanizado de la región porque no quiera tú ni nadie pensar que algo económico si es que lo va en este momento pudiera compararse con el riesgo de que a ti se te pegue un paciente el virus del coronavirus y la consecuencia que todos sabemos que esto tiene. O sea, na nada pagaría eso, que no sea la satisfacción del deber cumplido y el, de, y el identificarnos humanamente, religiosamente, solidariamente y con temormente, con temor a Dios de que nosotros abandonáramos los pacientes y este pueblo en este momento ese papel al materno infantil en el momento no le no no no no no le iba a pegar y creo que nunca abandonaremos este pueblo no importa la pandemia las circunstancias o lo que el todopoderoso en tal momento mande sí, sí. doctor eh, la cantidad que han asistido ustedes como centro de pacientes con la intención de, de, de, de, de colaborar, más bien, porque de alguna manera colaborar con ustedes mismos me la cantidad que han asistido ustedes como centro, del cual también hay que decir el doctor Romero, que nos acompaña también en este proyecto, es parte importante del centro materno. Si sí, nosotros, entre emergencia, consulta e ingreso, hemos atendido alrededor de 200 pacientes más o menos, todavía la estadística exacta no la tenemos porque estamos involucrados más en otras situaciones por alrededor de 200 creo que puede ser tal vez un poco más, tal vez un poco menos Doctor, eh, eh, esto eh, fíjese que el trabajo la labor que ha venido haciendo el materno infantil como centro importante de toda esta región no solamente nosotros con esta invitación que le hemos hecho a usted a este espacio estamos reconociendo esa labor sino también medios nacionales como por ejemplo recientemente vimos un importante reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega con, ahora en este momento mientras usted habla lo estamos también compartiendo con nuestro amigo televidente ese importante reportaje como ella quedó impactada por esa labor que están haciendo estos héroes anónimos, estos seres titánicos que han hecho una labor, y son los médicos, entregados en cuerpo y alma, cumpliendo con esa labor de salvar vida. O sea, ese, eso llevó a esta periodista, eh, que todos conocemos, ¿verdad?, La, lo importante que es a, a detenerse en el Centro Materno Infantil del nordeste, a levantar este eh, estas imágenes para compartirlas con todo el mundo si sí, tú sabes la labor de nosotros gracias a Dios que lo, lo, lo, los periodistas también son héroes porque para cubrir la, la noticia ustedes tienen que, que acercarse a nosotros y es una enfermedad que se, se está investigando ya que comenzaron con dos metros ya bajamos por seis metros o sea si vamos por seis entonces lo que estoy haciendo es que me estoy pegando a ocho me entiendes porque al ritmo que vamos hasta jocoso es porque es una enfermedad que cada día todos los días se están descubriendo eh, medicamentos detrás de la vacuna, que este es los resultados, que aquel no. Entonces, ustedes los periodistas también están tomando su riesgo, que aparezcan programas como este, y periodistas como Alicia Ortega, que se entre directamente a la vera de un paciente en un ventilador, pues también son héroes y también les agradecemos. En el, en el caso del, del materno, que no a mí me consta porque nosotros somos parte de, de él. En el mismo como eh, periódicos y reportes reporte internacionales nos catalogan como un centro no solamente bien equipado para manejar no solamente el coronavirus, sino cualquier eh, patología que se pueda presentar en ese tipo. También se él los vio eh, de manera eh, enfática sobre, el, sobre la preparación. Del, del, del, de los médicos del Centro Materno Infantil del, del Nordeste. Una de las cosas que yo quisiera que Ángel compartiera con ustedes es cómo va a seguir los trabajos, porque todavía esto no se ha terminado. Estamos la OPS acaba de mandar un una, una alerta al, a, a, al, al pueblo dominicano y al gobierno de que no bajan la guardia porque podemos entrar en una política pandémica donde podemos minimizar los casos para llegar eh, sin caso al, 4 de, al 5 de, de, de julio y hacer unas elecciones y de ahí en adelante remontar de nuevo el problema. ¿La piel materno mantiene esa ese, esa esa seguridad, esa eh, vigilancia de los pacientes que llegan infectados, los pacientes que tenemos ingresados en el Centro Materno Infantil del Noroeste? Sí, mira, aunque hay luces... Después del, del túnel, ayer, hoy, amanecimos con un nuevo antiviral que está acortando sustancialmente el tiempo de ingreso de los pacientes. puede darlo a conocer por el doctor Posi que es el que representa el CDC de Atlanta la, y todos esos organismos internacionales que tienen que ver con la aprobación o no de un medicamento. Siguiéndose todos los días los pasos a, a vacunas. Pero nosotros no podemos dormirnos en los laureles ni como centro, ni como país, fíjate que la, las condiciones de los países que se han tomado esto no están en serio o con poca responsabilidad, tienen sorpresa de mortalidad, es el caso de Brasil, Brasil sí. tiene frontera con, con Argentina y más sin embargo Argentina no presenta los números de muertos mucho, mucho mejor más disminuidos que Brasil, porque el presidente de Argentina ha tomado una actitud muy diferente al de Brasil. El de Brasil se le murieron ayer casi 500 pacientes juntos, y lo que respondió fue, yo soy Mesías, pero no soy el que hace los milagros. O sea, una respuesta como tan, tan, tan indolente. Mas, sin embargo, Argentina estando al lado, tiene otros resultados, tiene, tiene o, o, o, o, o, otra historia que contar, muy diferente a Brasil con respecto al coronavirus. El caso de nosotros, República Dominicana, hasta ahora vamos bien, gracias a Dios. Aquí todo el mundo se ha involucrado. El oficialismo, la oposición, las iglesias, todo el mundo ha, ha jugado y está haciendo su papel. Nosotros lo que no podemos permitir que un trabajo se eche a la borda. Por ejemplo, Facebook felicitó el país de nosotros porque una herramienta para un chat que le estaban ofreciendo gracias a muchos países, descubren que ya Santo Domingo lo tenía adaptado en una app y, y tenemos muchísimas situaciones universidades como INTEC, la UFU, la UAS, haciendo ventiladores, o sea, sacando de abajo o sea, tú no puedes permitir que, en el, por ejemplo, en Estados Unidos me contó una hermana mía, que hay gente cuando se acerca, según la Dominicana sobre el país, de la cabeza del pollo y chaco muñeca, que le siguieron atrás a una cruz, o sea, tú estás oyendo tanto logro, tanta situación y por un hecho eh, eh, eh, no no no no encuentro la palabra cómo describir lo que pasó en Puerto Plata, donde todos tuvieron su granito de arena, oposición, oficialismo, gobernación y síndico. Pero desgraciadamente para una de estas instituciones, una era la que tenía la fotografía y la discolaje que se usan en caravanas y en patronales. Pues a eso se le pegó la mayor parte del pastel. Con eso no digo que sea el culpable total, pero no podemos permitir como país. Que eso vuelva a suceder, porque sería echar el trabajo, abajo. Si usted lo tiene en contra del gobierno o el gobierno en contra de la oposición, pues piensen en las iglesias, piensen en el sector privado, y piensen en instituciones que nos tienen que ver como política, y no nos hagan perder este trabajo. Gracias a Dios, a nivel de clínica, los pacientes están bajando sustancialmente. Ahorita no pueden decir que están escondiendo a los pacientes, que no hay más, que eso no, porque el hospital está ahí, se lo puedo ir a contar, y las clínicas están ahí, estamos reportando todos los días menos pacientes, o sea, nosotros tuvimos que adecuar, en el día, día de otro, ayer, otra área de internamiento, otro piso abrirlo, no para COVID, sino para pacientes normales, porque desde antes de ayer no teníamos cama, y hoy comienza a funcionar, un piso, el tercero, a llenarse ya temprano, o sea, desde anoche se comenzó a llenar, porque los pacientes que están llegando en el por ciento alto ya no son con COVID. Pero eso no significa que no tengamos que dormir en los laureles. No podemos bajar la guardia. Se tiene que andar en la mano con media pata dejarlo jabón de ¿Qué más efectiva que los guantes? Los guantes es un engaño. Los guantes es un arma de doble filo. Porque porque usted cree que tiene guantes, está protegido. Comen, comen con, con la... los guantes. Comen con los guantes. Exactamente. <risa> Entonces, <risa> Yo, todo, eh, donde, so, donde quiera que encuentre un galón de agua una llave, usted se lava las manos inspira, una, una preparar el cloro podemos hacer el cloro, el cloro casero podemos hacer el alcohol agua el alcohol agua que usted busca una medida si dice 100 usted toma 75 de alcohol puro y 25 de agua y lo completa ya con eso limpia busca estos espaciadores que usan las mujeres para regar los jardines lo echa ahí, desde que llegue a la casa la cerradura, la llave del carro la cerradura del carro la cerradura de la habitación el mango la puerta la nevera y también lo puede hacer con cloro qué fácil es el cloro, media botellita de agua y busque una cucharadita de esa que salen en las redes, las mujeres pipirinarias más acogieron que vienen poniendo bandejas con café con ese lujo, que en el momento que lo sigan llevando, la autoestima el positivismo no se puede caer bueno, toma esa cucharita que usted sabe para lujo, para el café, y la de cloro. Dos de esas de cloro, en medio litro de agua, se tiene ya su desinfectante para la casa, para cerradura. Ya viene, pues usted lo necesita, vaya al frente, hágase de cuenta que está recibiendo un delivery y llegue a su habitación. A todo lo que su mente le dio, que usted le iba a poner la mano, ahí mismo, y una servilleta. Y eso es más que lo aguanto. Eso es cierto. Doctor, una, una, una cosa más de Almanza dice, ¿sí? que uno de las de los de lo que uno siente cuando lo llaman por el, por el teléfono, hasta, uno está haciendo muchas consultas por teléfono. Y, y porque a veces por bioseguridad también uno les recomienda a algunos pacientes que uno tiene que no vengan al centro por condiciones que tienen eh, patología de base que son eh, ya eh, muy eh, promis hacen que este paciente se complique más que la población normal ya tengo, tengo entendido, ya tiene un plan de reintegración de los pacientes y tratar de que cuando esto el periodo de cuarentena que ya no acaban de dar 17 días más, ya iniciar no bajar la guardia pero sí comenzar a una reintegración gradual y paulatina de nuestros otros pacientes que también lo necesitan porque la hipertensión continúa, la diabetes continúa, la insuficiencia calidad continúa, los muchachos están enfermando de otras cosas que no es COVID y nosotros tenemos también que dar ese servicio a la comunidad y para que la comunidad pierda el miedo, que aunque nosotros seamos un, un centro que da asistencia a los pacientes de COVID, a los pacientes que lo necesitan, también tenemos un centro que tiene las medidas necesarias para que usted pueda ir seguro al centro sin tener el temor de, con todas las medidas que, nos, que ya hemos visto y que Almanza ha hablado eh, muy bien, que nosotros podemos dar el servicio en un futuro eh, con una seguridad eh, que se puede, que se puede eh, eh, decirle al, al paciente que, que no va a tener problemas con este, con este virus. Si nosotros hoy eh, reforzamos la parte administrativa, todo lo que es seguro, facturación, contabilidad, todo eso está prácticamente a partir de hoy funcionando en un 100% porque tú sabes que tuvimos una gran ventaja que el personal del materno infantil ve la clínica como otra casa de ellos, la ve como una verdadera familia y nosotros podemos darnos el lujo de que no tuvimos una renuncia. Allá se quedó el 100% del personal. Inmediatamente tú lo llamas porque está, lo necesitas porque la adecuada a otra área. Sí, la mente, a, ahí están religiosamente, ya hoy llegaron. Otra ventaja que tenemos como centro es que prácticamente el 100% de los consultorios tiene sala de espera, o sea que por cita, solamente habiendo dos dentro, ya de extremo uno, para respetar los seis metros, vamos a comenzar, por ejemplo, yo comienzo el lunes, la consulta lunes, miércoles y viernes, tres días a la semana, solamente en la mañana de 9 a 11, para irnos acostumbrando otra vez. Yo tengo más de 20 años en ejercicio, tengo 25 años, y ya hay muchas cosas que cuando me la mandan, yo les he visto cuchumí veces, como se dice, y lamentablemente los médicos no, tenemos, no debemos hacer recetas por WhatsApp, no es ético, no es permitible, somos susceptibles a demanda médica, pero es un momento que lamentablemente tenemos que jugarla, Ayer me mandó una señora un problema en la cara de un niño de Pimentel. y me dijo, ¿cómo llego a la emergencia del materno infantil, doctor, en un motor? Me puedo accidentar y yo me la jugué. Como ese problema yo lo había visto en 25 años, le dije, Dios mío, espero que sea el mismo, que tú me has presentado tantas veces. Póngamele esto y nos vemos el lunes. Y ve que no ve me mejoría, pues vaya por emergencia y que me llame. Lamentablemente en esto todos los estamos jugando. Gracias, precisamente usted acaba de aclarar eh, la pregunta, eh, más bien con la que yo quería que termináramos ¿no? y es esa parte, esa estrategia que utiliza el materno infantil para mantener ese personal, sobre todo médico, entusiasmado, claro el médico eh, por su condición de médico conoce la, el compromiso y la responsabilidad que tiene de cumplir a cabalidad ese juramento hipocrático que al momento de graduarse pues hicieron, eh, y usted decía, lo describí ahí mismo, el personal administrativo, el personal médico, es un personal especial porque se ha identificado 100% con lo que hace el centro materno infantil, que usted decía, el primer centro humanizado, y no, no en teoría, sino realmente en la práctica, como usted lo acaba de señalar. Y con eso, pues, queda todo aclarado. Esa es la estrategia. El personal, tanto médico como administrativo, que labora en el materno, se ha identificado 100% con este centro eh, que tenemos aquí en la provincia de Duarte. Doctor, nosotros agradecidos... Allá, allá, allá, allá le hemos inculcado mucho la parte humana. Hasta una paciente que limpia, Sergio lo sabe, cuando uno llega, se te acerca, la señora que limpia, doctor, el pacientico suyo de la 309, cuando yo limpia, a mí no me gustó bien como lo vi, vi la mamá muy angustiada. ¿Verdad? Yo dije, pues, pues déjame comenzar por ahí, más sin embargo, ella limpia. ¿Tu ves. Ahora, <risa> el, el materno infantil... Sabe lo que llegar, buenos días, ponerle la mano en el hombro, doña María, ¿cómo está usted? Franklin, ¿dónde te cogió la noche? Porque te le, le, a, sabe, a, le sabemos ¿cómo? el nombre a todos los empleados, ¿Eh? le sabemos Allá. los nombres a todos los empleados. Allá siempre hay una empatía con ellos y además una estimulación cita siempre hace falta. Cuando se le depositó el dinero del mes, mm -hmm. encontraron un depósito extra económico que el materno <risa> se lo dio como agradecimiento. Quizá quisiéramos mucho más de ahí, pero fue lo que la gerencia pudo, pero en el sentido, o ellos sea, están todos contentos, ellos se sintieron bien. Creo que ellos esperaban menos que lo que les pusimos, más. sin embargo, nosotros queríamos ponerle más. Una cosa, manera, como Ángel es especial en los mensajes, yo quisiera que Ángel se man, el man, el man, el man, le mandara un mensaje, no solamente a nuestro paciente, sino a toda la población en sentido general sobre este, este proceso que estamos viviendo y que él lo está viviendo en carne propia, porque él es, es el director. Él es el, es el presidente del principal centro de, de la región que más vida ha salvado en, en, en, este, en esta cuarentena, porque verdaderamente una cuarentena, porque ya ayer cumplimos 40 días de esta situación especial. Si sí, decirle al pueblo que nos ayuden a todos, oficialismo, por ejemplo, este pueblo tuvo la suerte de contar con una persona desde el punto de vista humano excelente, en la Provincial de Salud, que es la doctora Valerie. Eh, la doctora Miguelina Vargas, la vemos tirada al ruedo, metida en aguayo haciendo videos. Eh, vemos un sitio que, que no hay que hablar de sitio todo el mundo sabe que Siquió fue un síndico histórico, Siquió está en la calle y tuvo y tuvo COVID. Qué bueno que Dios nos lo devolvió. Ayer lo vimos en el mercado, eh, eh, poniéndose ahí otra vez, tratando de ubicar a la gente. O sea, decirle a esos mercaderes que sitio es bueno, que lo valoren. Que si él dice que subiste un poco más para allá, un poco más para acá, que le hagan caso. Que sepan que ya a las seis y media de la mañana. Yo tengo que llamar al infantil para ver si algún paciente murió. Porque hay que reportarlo de una vez para que Valerie no me llame y no me dé un jalón de oveja. O sea que nosotros tenemos mucho estrés. Y de la única forma que ustedes nos pueden ayudar con nosotros es mantener las medidas de higiene. De mascarilla y la distancia que yo la repito, porque siempre, como soy profesor, soy profesor de la UAS, tú sabes que siempre en el aula hay alguien que se queda, y si en un aula no es el inteligente, es el que se queda atrás, ponérmele al lado, ponerle la mano en el hombre que te puedo ayudar, por eso entiendo parte de la población, de que todavía no entienden, pero a veces llama suspicacia con dos meses, como que tú no sabes todo lo que se te ha dicho, o sea, quédate en tu casa, tal si es necesario, con la mascarilla y anda con tu media de jabón de cuava, para que a los sectores empresariales de iglesia, religioso público, privado o por lo menos las enfermeras, los médicos los que limpian y trapean, que por lo menos señores, los cojan pena y por pena mantengan distancia y darle siempre la gracia a las empresas de Macorís que han estado siempre con nosotros ...apoyando el grupo RICE fue desde un principio... ...a través de su compañía y el banco BHD... El, ...la empresa grupo Telenor... ...Telenor llegaba un momento cuando había que llevar... ...algo materno infantil de donaciones... ...el señor Eugenio, él mismo iba y lo llevaba... ...sometiéndose a riesgo... ...son cosas con las que el materno y particularmente yo... ...nos, nos vamos a, a, a morir... En, en, en, en, ...agradeciéndole eso... ...esos médicos que desde un principio dijeron que sí como el doctor Rosa, el doctor Espinal, Chabón Intensivista, los médicos emergenciólogos, eh, la doctora Justo, la doctora Damarimato, en sí ya cometió un error porque se me olvidaron nombres, pero todo, todo el que tuvo que ver con el materno infantil, nosotros les estamos eternamente agradecidos. Y un otro ayudante, lo mismo dice que fue Odali, el de la Casa de Cambio, Dali Ventura, el comité directivo, los pacientes confiaron y fueron. O sea, el agradecimiento es bíblico. Y el mal agradecido nunca debe morir, sino no haber nacido. Por eso le agradecemos siempre. Gracias, gracias, doctor Ángel Armánzar, por compartir con nosotros en el día de hoy, que es jueves 30 de abril del año 2020. Doctor, gracias de verdad por compartir con nosotros en este espacio en el día de hoy. Gracias. A usted.